Yo trabajé dos meses con esta persona, él me prometió un salario más o menos, que no estaba muy mal. Lo que pasó es que él me dijo que me iba a pagar mensualmente, cuando pues llegó un mes y no me pagó, yo le empecé a exigir que qué pasó con mi salario, y él me dijo, bueno, dice, ya mero vas a agarrar el dinero, a mí ya mero me van a pagar, nos obligaba, obligaba casi a trabajar, a mí, lo personal desde las 6 de la mañana hasta como las 10 de la noche. Y cuando uno se quería venir temprano a veces se enojaba. Entonces yo dije, bueno, pues como son muchas horas, voy a ganar más o menos un dinero que yo estaba necesitando. Pero lo que pasó que este señor nomás me dio 100 dólares. Este, yo soy otro trabajador del mismo patrón de Jesús, que quedó de pagar cada 15 días el trabajo era lavar techos de apartamentos y no, no, no cumplió la, la paga que porque todavía no le pagaban a él que, pero que ya pronto iba a pagar y así nos fue llevando hasta que se acabó la obra duramos 52 días trabajando con puras mentiras nos trajo todo el tiempo. En una construcción Ahí, este, me vio el señor, el, el dueño de la compañía. Dice, si te vienes conmigo, yo te pago de a 13 a 14 dólares a la, la hora. Pues, yo andaba necesitado de, de dinero y trabajo. Pues, sí, me fui. A mí me debe dos meses de trabajo y hasta ahorita pues no me ha pagado, y ese tiempo que no me ha pagado a mí, yo ando prestando, este, pidiendo prestado, hasta que me prestaran para poder seguir pagando mi renta, mis viles y... Ya ni me acuerdo yo, pero van a ser, ser como unos cuatro mil dólares, que nos debe a cada quien, uh -huh. pienso. Y ya me va el año después de eso. Me dicen que las quejas que han puesto son diferentes nombres ya que esta persona cambia de nombre por lo visto cada rato para poder seguir estafando uh -huh. en, la, en la investigación tal parece que ese señor debe arriba de 80 mil dólares a trabajadores que ha defraudado nada más en el grupo de nosotros que nos reunimos arriba de 30 mil dólares yo cuando vi que esta persona no me estaba pagando yo fui con las direct compañías que le daban trabajo al, al patrón y llegué a la oficina un día y les dije pues vengo a preguntar si ustedes de verdad no le han pagado a esta persona porque este me dice que ustedes no le han pagado y tuve la suerte que ese mero día estaba el patrón de la compañía que le daba trabajo al patrón y estaba en su oficina y me dijo ok esta persona ya es la segunda vez que hace esto. Este, Hace un año hizo lo mismo y ahora otra vez. Yo le dije, bueno, si ustedes le pagaron, ¿cómo es que este señor no nos ha pagado? Entonces yo me regresé y busqué el número de teléfono de otro patrón que le daba trabajo al patrón. Y él también me dijo lo mismo. Le hablé y le dije, es este, Eddy, ¿sí? Oye, Seddy, te estoy hablando porque esta persona no me ha pagado. Él me dice que tú no le has pagado. Y esta persona me contestó de mala manera. Me dijo, mira, ese no es problema grande. Tú habla con él y arregla tus asuntos. Porque y esta persona, lo único que te puedo decir que esta persona ya está pagada. Y yo no te puedo ayudar en esa forma. Y fue todo lo que me dijo y me colgó. Señor, me debe arriba de tres mil dólares dos meses de trabajo. Pues yo lo que quisiera es que, si este, alguien o no sé cómo castigar ese tipo de, de, de, de, de, de personas que no sigan abusando de más personas.